Ojalá fuera científico para darte recomendaciones Todos preguntan, Horus Bro, ¿de qué lado te pones? No hay un lado cuando ambos se imponen Un virus que está salvando al mundo Una que reduce peones, yo no lo sé ¿Qué haremos entonces? Yo estiro mi cuerpo bajo el sol, queda da las 12 Medito al atardecer a la tarde, será 4.32 hertz. Si crees que estás solo es porque aún no te conoces Para respirar, ey Todo esto que estás viviendo Te está dando un margen para que encuentres tu centro okay. Quizá cuando puedas abrir esa puerta Notes que salías mucho a buscar algo que está adentro Ya. Yeah. Ahora son tantas preguntas que la respuesta es más grande que quienes la ocultan Dicen que hay una crisis mundial, yo veo yeah, una crisis humanitaria GX, El mundo está mejor yo que, me canso que nunca de ver cómo la... Vida pasaba sin sentido, bro. Se multiplican como los recién nacidos. Y yo, que nunca quise ser un loco resentido con el mundo por las cosas que he vivido y aprendido. Porque ahora que el encierro va contra mi voluntad, esas ganas que nunca sentí me empiezan a atacar. Quise recorrer el mundo o por lo menos mi ciudad, pero me chocó bien fuerte. Que ahora es la realidad que me lo impide. Yo, cantaño, quise alejar familiares, me preocupó. Y a Dios que cubra sus males Soy quien juzgo de pecados A quien por el pan sale Y me escupo cuando es mi caso Porque a mí me vale No analicé mis ganas de escribir canciones Yo canalicé mi miedo con mis emociones Hoy pude arreglar todos esos corazones Que tenía en los rincones de mi mente Y ahora soy quien le compone melodía. A las musas que me escuchan Puse repisa para repasar mis luchas Saqué de adentro mucha gente que me truchan Esas ganas de seguir en esta ducha Donde mi gusto desembucha Cosas de las que nunca conté yo Fallos que yo nunca superé Coseché los frutos que tocaban Para que mi alma creciera Y poder hacerlo otra vez No preguntes porque ya no soy yo No te estanques en lo que fue ayer. Aprendamos a pedir perdón Ahora que nos queda tiempo para empezar otra vez Skin GX Pro, ya yeah.